Bienvenidos a otra entrega más de Top Cultivo, mi consultorio canábico. Llega el turno de Arón de Santander, que dice tener un pequeño problema a la hora de poner a punto sus plantas madres para poder sacarle los esquejes que necesita. Gracias a la amplia gama de productos para el cannabis que nos ofrece el mercado, podemos recurrir a estimuladores de crecimiento vegetal como el Green Explosion de Top Crop. Se trata de un excelente estimulador de crecimiento vegetativo que ha sido formulado a base de extractos de diferentes plantas y de algas, así como enriquecido con polen de leguminosas, el cual es rico en esteroides naturales. Green Explosion permite fomentar y acelerar la multiplicación celular, traduciéndose en un más que notable incremento vegetativo de las plantas así como de su sistema radicular. El uso de Green Explosion ayuda a aumentar el contenido de clorofila para la mejora de la función fotosintética del cultivo, lo que se traduce en un aumento de la formación de nuevos brotes alcanzando niveles de brotación de hasta un 30%. El resultado también se puede ver a largo plazo, ya que este aumento vegetativo incrementa la producción de flores. Se trata, por tanto, de un excelente revitalizante que ayuda tanto a plantas madres muy estresadas como a los nuevos esquejes para que se formen rápidamente. También es un buen producto para la recuperación de plantas que han sufrido daños causados tanto por plagas como por diferentes factores de estrés, sea hídrico, térmico u otro. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo. La Elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad.